En 1998, entonces deciden estas mismas comunidades en la asamblea. Estoy hablando como de un proceso muy, muy largo, pero que lo estoy acortando, ¿no? entonces muy superficialmente a lo ¿no? mejor. En 1998 deciden, eh, entonces también no entregar a los infractores y, además de darse a sí mismos este servicio de seguridad de la población, administrar justicia. Una administración de justicia siguiendo unas normas propias que no las íbamos a encontrar en ninguna ley del Estado mexicano. Unas normas otras, establecidas por los mismos pueblos y comunidades de la zona, que posteriormente las adoptarían en un instrumento, eh, digamos que lo positivizaron. En el reglamento interno, el famosísimo reglamento interno de la policía comunitaria, y se crea entonces el sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria. Seguridad, justicia y reeducación como instituciones pilares de este sistema de justicia, eh, como este sistema normativo otro que nace paralelo y alternativo al Estado. Cuando hablo de Estado, hablo del sistema normativo del Estado mexicano. Eh, entonces aquí detienen cuando deciden administrar justicia las autoridades que administran justicia son aquellas autoridades que vienen de estas comunidades que son comisarios, en un principio eran comisarios de las comunidades y de ahí se elegían a aquellas autoridades regionales, se crea un organismo regional, comunitario eh, la coordinadora regional de autoridades indígenas porque se, se había entendido que los conflictos que iban a a resolver, y va a ser entre las relaciones entre los mismos pueblos indígenas, las mismas personas indígenas. Pero resulta que esos pueblos y esas comunidades de estas zonas, además de que son eh, diferentes pueblos indígenas, con diferentes idiomas, también hay mestizos. Y muchos de esos mestizos también cometían faltas. Y en una ocasión detuvieron a un mestizo y volvieron a hacer una asamblea porque dijeron, oh, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Tenemos a las autoridades regionales, y voy a explicar esto también. Se crean esas autoridades regionales, pero hay diferentes niveles. A nivel comunitario están los comisarios, en una primera, podríamos considerar instancia, en un primer momento para delitos no graves, para montos hasta determinada cantidad, etc. ¿No? Entonces, comunitario. Un sistema regional donde entonces aparece la coordinadora regional de autoridades indígenas, conformada por diferentes de personas originales de las comunidades con en un origen en aquellos años y, uh, y posteriormente una tercera instancia si así lo, lo vemos bajo mis ojos de, de abogada la asamblea general la asamblea de todas las comunidades que se erige como autoridad máxima autoridad máxima judicial autoridad máxima legislativa también la asamblea regional la asamblea de todos porque a nivel comunitario pues tienen sus asambleas pero a nivel regional tienen aquella asamblea que fue la que decidió ¿no? que decidió darse seguridad en un principio, organizarse y darse seguridad a sí mismos y crear esa policía comunitaria y posteriormente decidió en 98, pues también administrar justicia administrar justicia y cómo lo iban a hacer entonces también el reglamento interno surge con la aprobación de esta asamblea que yo la veo o la entiendo como el órgano máximo judicial, administrativo y legislativo. O sea, se, se erige como un tribunal de alzada en casos graves, por ejemplo. ¿No? Casos graves, es decir, casos que no son comunes en esta región, casos que, en los cuales no tienen antecedentes que tienen su propia jurisprudencia. Les digo, toda mi, mi forma de hablar pues, es... Bajo mis ojos, bajo mi formación pues, ¿no? de jurista. Entonces, eh, detienen a una persona mestiza y, y no saben qué hacer con ellos. No, las, no los quieren soltar. Se, se establece esta asamblea y dicen, bueno, pues, pues vamos a modificar. Vamos a hacer este, esta modificación de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígena, Indígenas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Y entonces todo aquel ya sea originario eh, indígena o no, va a ser eh, ventilado en la resolución este, de estos conflictos que, es, que, se, que se presenten. ¿no? Les llaman demandas. ¿no? Si se presenta una demanda contra una persona indígena o no indígena, las autoridades comunitarias se van a encargar de resolverlo. Y entonces ven materias de diferente tipo, familiares, ¿no? civiles, porque ven divorcios ven pensiones, alimenticias... Eh, asuntos menores, asuntos de adolescentes, por ejemplo, de menores infractores, lo podríamos llamar así, eh, la desobediencia a los padres es uno de los, de los errores, de los delitos que están este, establecidos en el reglamento interno, por supuesto el tratamiento no es lo mismo, ahorita lo voy a lo voy para eso, voy para allá. también han visto homicidios, han visto mmm, feminicidios, con bueno, infanticidios, Uh, han visto también delitos federales, del orden federal en materia de, de delitos contra la salud por ejemplo, que es muy delicado ustedes saben uh, en el año de 2010 detuvieron uh, un, un auto que transportaba una camioneta no sé, eran cinco personas, cinco jóvenes que transportaban 600 kilogramos de marihuana los detuvieron si sí llamaron, o sea, las autoridades federales dijeron, estos son de nosotros ¿no? y ellos dijeron, no, nosotros lo detuvimos nosotros lo vamos a ventilar en la asamblea general entonces se se dirige esa asamblea general y se tuvo una alzada para ver cómo se iban a llevar a cabo, pues cómo se iba a resolver el asunto, por supuesto las autoridades las autoridades estaban ahí invitadas, invitadas. y es muy importante mencionar, bueno a mí me llama mucho la atención de cuando se les invita a las autoridades del estado, los municipios, tal vez estoy a ser testigo de ello, no lo sé las autoridades comunitarias son las que están al frente y los invitados, las autoridades eh, por ejemplo del municipio y todo los, pon, los sitan a los lados me llama mucha atención porque alguna, una vez en alguna conmemoración de algún aniversario en la comunitaria eh, llegaron las autoridades invitadas del municipio y se iban a sentar enfrente, ¿no? como están acostumbrados, no se iban a sentar enfrente y no, llegaron los policías y dijeron no, no, su lugar está allá a la mitad, ¿no? entonces los pues, que se sentaron enfrente fueron los comisarios, las autoridades regionales, etcétera ¿no? del propio sistema. Y, y así es como se sientan en la Asamblea General, se sientan las autoridades, ellas estable, eh, muestran la problemática, hablan sobre el caso, pero los que resuelven, los que hablan realmente son los miembros de la Asamblea, a mano alzada, hasta decidir en qué momento ¿no? se van a poner de acuerdo. Así fue como resolvieron este caso de, de la marihuana, me parece que no me acuerdo cuántos años. Fueron sentenciados, pero fueron sentenciados dentro del marco del sistema de seguridad, justicia y educación comunitaria. No se los dieron a los a, a la, la PGR en este caso, no se los dieron a ellos. Ellos los, los sentenciaron, eh, eran algunos que eran originarios de esa zona y había creo que alguno, un joven que era originario del Estado de México y sin embargo está, está, estuvo sentenciado ahí, no sé si ya habrían cumplido. ¿De qué se tratan estas sentencias? Se retoma la institución del trabajo, del trabajo comunitario, de las faenas, de este tipo de, de instituciones uh, indígenas, donde eh, aquel que comete una, un error, dicen, una infracción, hay que volverle a enseñar a trabajar, porque consideran, que aquellos que cometieron un error es porque se alejaron del camino del trabajo y hay que volverles a enseñar a trabajar. ¿Y cómo? Entonces, tienen que hacer trabajo comunitario en cada comunidad que forma parte del sistema durante 15 días hasta el tiempo en que cumplen o que cumplan su sentencia. ¿no? En ese tiempo que pasan en cada comunidad, pues, además del trabajo que realizan y por el cual son alimentados por la propia comunidad, también, eh, son atendidos al final de las jornadas por las personas pues de más alto reconocimiento moral dentro de las sociedades, para, para ver cómo han este, reflexionado, cómo ven, cómo se sienten, qué han pensado en relación a lo que hicieron y todo esto así. Eh, una, una pregunta, eh, pensando como la parte penal, ¿qué recursos tendría el procesado de defensa eh, en esta... Eh, jurisdicción, digamos, de pueblos comunitarios o uh -huh. comunitarios. Cada, cada que, pueblo y comunidad tendrá su propio sistema. En este caso estoy hablando de un ejemplo que ha sido emblemático, que ha, que hay mucho trabajo en relación a ello. ¿no? Este, uh -huh. Entonces, sí, eh, ¿qué, ¿qué recursos? Sí, sabes? me refiero, por ejemplo, a estos chicos que son detenidos por los 600 uh -huh. kilos de marihuana, pues ellos inmediatamente tendrían derecho a un abogado defensor, a un representante claro. jurídico claro. de oficio federal. Sí, lo tienen. Para ellos tener un mutuo, una caución, no lo no sé. O sea, en este sistema, ¿qué, qué, eh, qué recursos tienen los, los eh, procesados detenidos? O sea, el debido proceso, eh, pues. exacto, sí, uh -huh. derecho Los derechos humanos. Exacto, que no viole sus derechos humanos porque ellos están. Eh, ellos deberían de ser puestos de manera inmediata a disposición de la autoridad federal competente y no está siendo así, entonces... Y no parece... está siendo así, ha visto una abogada, muy bien. Es, el... para, es que a mí me parece que yo alegaría que está siendo privados ilegalmente de libertad, que están siendo violados sus derechos humanos fundamentales incluso de, de procedimiento de seguridad jurídica uh -huh. y que están siendo retenidos porque yo no sé si ellos reconozcan la competencia del tribunal comunitario, y ellos se sometan, digo, los, los chicos mestizos ¿no? vamos, vamos por tiempo, ahorita, ahorita ya... Hay... Ahorita de... ya hay una... Porque me parece que sería así... El doctor Herrera nos decía, ¿no? Que el límite es... Los derechos humanos, ¿no? Claro. O sea, sí podemos hacer valer sistemas comunitarios, pero por por es, no eso. Muchas gracias por tu presencia, porque a eso que yo está yo mencionando la compañera es a lo que yo quería llegar. Por eso es que inicié la plática diciendo: los derechos humanos, eh, bla, bla, bla, ¿No? de su origen, son eh, entendidos de esta manera ¿Sí? y han sido, si bien a la hora actual son una herramienta de defensa los, de los derechos de los pueblos, indígenas. Si todo el mundo puede. Este, también pueden resultar como uno de los argumentos contrarios ¿no? ¿por qué? porque en su origen y en su interpretación tradicional este, eh, tiene que ver con quienes que no siempre están de acuerdo con una concepción este, indígena ¿no? y en este caso estamos hablando del debido proceso no es que no esté de acuerdo de hecho tendría todo mi respeto si hay una renuncia de la jurisdicción digamos ordinaria por parte del procesado y acepta la jurisdicción comunitaria Adelante, si ellos se Me dar... encanta tu pregunta, me, me encanta tu intervención. Pues no, no sé. <risa> Pero no, les voy a decir no sé, por, no sé. por qué: porque lo que está haciendo la compañera es poniendo por encima al sistema estatal, está poniendo a, a las instituciones estatales, es decir, no indígenas, por encima de la, la justicia o el derecho indígena. En este caso, uno en particular que lo estoy trayendo a colación precisamente para provocar.